¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Ah, solo saben esconderse. Yo no tengo ese problema. Siempre digo la verdad. Aun cuando miento. Yo, yo, CLA, Doctor Camps, FRO. Una amenaza lirical. Yo, yo, el tiempo no perderé. Mejor que no se enteren si no son parte de lo nuestro y de mi deber. No espere que me altere para decir lo que quieres. interfiere dentro de tus planes, pague lo que debe. No necesito fieles para subir de Ni flyer ni tocada para estar rodeado de falsas mujeres. Mejor que se respeten y piensen antes de meterse al puente. Uno sabe que la vende, todo depende. tan pendiente de íncale el diente al que lo hace diferente. Vamos a desenmascarar a los falsos creyentes. Y acecha, creo, la ambiente. Con la baba de su gente He's fuck motherfucker respect Eso le falta, antes que me hable Mejor no me involucre en su feca, loco parte. La falta está que arde No voy a mancharlo con tu sangre Al final del tiempo ya me he dado cuenta Que nada es cierto, que todo es feca Esos perros están ladrando, mi Mis perros están alertas, goddamn. Al final del tiempo ya me he dado cuenta Que nada es cierto, que todo es feca la dando caca están no, alerta No siempre se aplican en esos dichos que venden Estos perros están ladrando no y en cualquier caso muerden Entre tantos caminos, si eligen más te pierdes Este instinto canino siempre me salva de la muerte Tengo un olfato que detecta a esas personas Que juran ser de finales y al final te abandonan Esos cuentos repetidos, la verdad no me impresionan Sigo una línea como le gusta Maradona Ey, No pretendo ser el favorito de la hinchada El que a última hora anota el gol de la victoria Sin hacer mucho ruido, mi virtud camuflada, los reales de verdura no se la historia. ¿A qué culpar al karma? Se apuñalan por la espalda. Ya me jugué la carta, nunca escuché la alarma. Crees en mí, yo no creo en tus palabras. Si pudiera ver tu inbox, yo sé que me respalda. Al final del tiempo ya me he dado cuenta que nada es cierto, que todo es feca. Esos perros están ladrando, got them. Mis perros están alertas, got Al final del tiempo ya me he dado cuenta que nada es cierto, que Tan alerta